Venga. Mm -hmm. Es viernes por la mañana. Puede ser cualquier ciudad Del cielo negro a caer. se escucha con amarga intensidad, trágico y desconsolado el llanto de un familiar. Los vecinos angustiados esperan frente al portal.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 Sabes de la piña que han robado nuestros nidos. Será posible que ahora tengamos que financiar entre todos a estos cuervos. Un préstamo les darán. No piensan devolverlo, volviéndonos a estafar, es a los bancos y cajas a los que hay que desahuciar, disponer de sus inmuebles para el alfiler social, las alondras indignadas ya no paran de cantar. Ya no paran de cantar, cantad, alondras, cantad, cantaremos todos, todos unidos, Madre. nuestro canto de. Corrinos, banqueros, que han robado nuestros pisos Cantad, alondras, cantad, alondras, nuestro canto es